Soy... tonto. Es lo único que saco en claro de los últimos 18 años de mi vida. Junto con el hecho de que... <ríe> No soy el único. La epifanía de la identidad es frustrante cuando eres joven. No piensas que vas a salir de ella nunca. Tipo, he sido cinco personas diferentes y la misma persona al mismo tiempo durante los últimos años y mi instinto psíquico me está pidiendo a gritos el resignarme a escoger una forma de ser cualquiera y ceñirme a ella antes de continuar el rodeo infinito de sufrimiento de no ser nadie. Lo único que es consistente en mí es que escribo frases largas y no soporto el hecho de que escriba frases largas. Es pedante. Tengo tanta ambición que te voy a decir quién eres. Contienes multitudes, y no creo que sean rasgos de personalidad lo que nos defina, sino facetas. Es el concepto de decoro. El decoro es la capacidad de adaptarse a una situación social, formando parte de ella, aunque no te defina. Generalmente es con seriedad. Aparece en el clásico La Celestina. Es visible en Mary Poppins Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim. y marca el ritmo del dicho «When in Rome, do as the Romans do». O «Donde fueres, haz lo que vieres». El cómo actuamos en situaciones sociales no tiene por qué definirnos. Y aquí entramos en el choque de que la mayor parte del tiempo es la sociedad la que dicta quiénes somos. Casi todo el tiempo estamos en situaciones sociales, así que ¿te define el interior o el exterior? Neil Gaiman menciona el cómo al escribir sobre ángeles y demonios en Good Omens le cuesta delimitar. ¿Qué es ser bueno? Crowley está convencido de que es una persona malévola. Pero si todo lo que hace son acciones buenas, al final del día nadie puede saber si es malo en su raíz. Más bien al contrario. Deep down, you really are quite a nice. Shut it. I'm a demon. I'm not nice. I'm never nice. This would have worked out if you weren't at heart a good person. Dear Neil, I am a horrible person. How to be kinder, please? Sometimes I suspect we're all horrible people. Or at least we are human people. Same thing. We're impatient, judgmental, irritating, irritated, grumpy, easily offended and the rest of it. So how to be kinder if it doesn't come naturally? Fake it. Fake it a little bit at a time. Because there isn't actually any difference between doing something nice for someone because you're naturally saintly and perfect, and doing something nice for someone because you're secretly demonic and trying to cover it. El si somos buenos o malos es definido por el exterior, así que diferenciamos una línea entre cómo nos percibimos a nosotros y cómo nos perciben los demás. Aquí, aquí entran las crisis existenciales. No hay una persona que haya visto todas sus facetas en todas situaciones aparte de ti. Y tú te olvidas, porque obviamente no vas a recordar todo lo no está vacío, en serio seco. Y tú te olvidas porque obviamente no vas a recordar todos los momentos de tu vida todo el tiempo como para decidir en base a eso cómo vas a actuar en el presente. La gente decide por ti y te juzga en base a cómo te ha visto actuar en el pasado. Prefieren que te adaptes a esa versión que tienen de ti. Esto se presenta a la perfección en Daredevil. La gente que quiere a Matt, una vez se enteran de lo que hace por las noches, intentan... Eso suena fatal. La gente que quiere a Matt, una vez se enteran de lo que hace por las noches. Intentan que deje de hacerlo. Que vuelva a ser el Matt que era antes. El dulce e inteligente abogado católico. ¿Sabes por qué ya no hace cosas católicas por las noches? Hace cosas, hace cosas bastante poco católicas. Pero ese impulso no tiene sentido porque Matt ya era dar cuando tenían esa percepción positiva de él. El hecho de que fuese el dulce e inteligente abogado católico le llevó a decidir actuar como vigilante. Matt no puede volver a ser como era antes porque ha sido la misma persona todo el rato. Pero lo que quiere la gente que le rodea es que vuelva a presentar la faceta que presentaba antes, ignorando una parte completa de él mismo. Tal vez es sobre tú tener una excusa de golpear a alguien. Tal vez no puedes parar No quiero parar. Es la situación matrix es la situación salir del armario cuando alguien percibe algo en ti y se agarra a ello aunque evoluciones en su mente eso no cambiará porque al cerebro le gusta lo familiar es receloso de la información que ya tiene almacenada como si fuese irrefutable esto se interioriza como la identidad criminal si desde la infancia haces creer a un niño que es malo y le tratas como un bicho va a actuar como tal porque es el papel que la sociedad le ha puesto a desempeñar esto se interioriza hasta que terminan creciendo como criminales aunque todo se porque de niños tuvieran un comportamiento difícil que los adultos a su alrededor no sabían sobrellevar. Es el preso que lleva tantos años entre rejas que cuando sale al exterior solo quiere volver a entrar porque no sabe vivir de otra manera. Y ahí entra la confusión sobre la identidad, dependiendo de con quién estés hablando. La gente va a separar tus facetas según la que quieran ver en su favor. Y no puedes dejar que tus facetas te apresen. Mi madre me ve como un desorganizado porque no limpio mi cuarto. Pero soy la persona más organizada que conozco y he llegado a esa conclusión porque llega un punto en tu vida en el que debes de poner en una balanza tus facetas con cabeza fría, dejar de lado el complejo de inferioridad y admitir que quizá no ordenas tu habitación porque estás ocupado con otras tropecientas cosas ya que has organizado más de lo que puedes masticar. Porque no te cabe en la agenda. Así puedes ser una persona con cualidades maravillosas que si no tienes mente fría como para darte cuenta por ti mismo y no te rodea gente que ve lo mejor de los demás, no lo vas a saber. Puedes estar rodeado de un barranco precioso y no verlo, solo sentir la molestia de la arena en los calcetines y pensar: Ah, debo de estar en un descampado sucio. Y no eres un descampado sucio. Te lo digo yo, que te conozco de toda la vida, <ríe> sé quién eres, sé cuáles son tus valores internos, tu moral más profunda, porque leo mentes, soy un sabio reencarnado en un tonto generación Z de 18 años va? ¿Cómo voy a ser sabio yo después del incidente de la sopa? Ahora no veo nada... Mi pareja defiende que soy Holson, como es Vandal, Brian, el visayo Mastercard. Y ya sabréis que estamos en la época de la cosecha. Bueno, no, iba a decir, estamos casi en la época de la cosecha. Que no, que estamos en... ¡Ha empezado la época de la cosecha! ¡Hay nieve, hay nieve! Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo utilizar nuestros poderes mágicos. <risa> Esa chispa feliz y especial que es inofensiva. Pero me he dedicado a quejarme tanto de las cosas malas del mundo, como única forma de terapia, que la depresión se ha llevado a mi percepción propia de que soy wholesome. Es una cualidad tan femenina y alegre que la he apartado de mí como sacrificio a mi identidad. Para que me vean como prefiero que me vean, para que confíen en que no me he inventado eso de ser no binario, trato muy mal en mi feminidad. Y no puedes apartar las mejores partes de ti por motivos abstractos. No puedes. No lo hagas. Fuck society. Ya no me importa. Voy a seguir yendo de vestido de al cine porque nadie ve nada y si no te ves a ti nadie te va a ver yo soy bicho y a ti te toca decidir me seguirás la pista that's it that's the video it's a little bit short it's a very short video. it's a very short video what the fuck i thought it would be so long it's like only eight minutes long I, I need, to say you need to say something, I need to say something, it's too short. What should I talk about? What should I, why, what should I, should ¿Puedes I... ¿Puedes explicar something? cuál es el incidente de la sopa? No voy a explicar cuál es el incidente de la sopa. ¿Por qué no? Porque... no. ¿No quieres revivir el incidente no. de la sopa? No. Sigue en la nevera. <risa> <risa> <risa> voy a caminar como de verde, pues, pero voy a hacer así como... Yeah.